La razón de la inspiración Eres el motivo de cantar esa canción So seguro se desea lo mejor Eres la que tiene para todo un lugar Eres la mejor aquí en tu lugar, Por eso So seguro se desea lo mejor Eres valiente y enamorada La sombrita de mi piña colada Eres que no puede faltar en ningún momento y en ningún lugar Si eres tímida o extrovertida Con no los problemas, siempre encuentras la salida Siempre luciendo esa sonrisa La vida pasa sin ninguna prisa Eres la razón de mi inspiración Eres el motivo de cantar esa canción Son seguro se desea lo mejor Eres la que tiene para todo un lugar Eres la mejor aquí en tu hogar por eso Son seguros que desea lo mejor